Bienvenidos al módulo de rectificador trifásico. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Vamos a ver los objetivos que vamos a ver a lo largo de este módulo. El primero es analizar y comprender el funcionamiento de la topología del puente rectificador trifásico controlado para distintos tipos de carga. El segundo objetivo va a ser modelar el puente trifásico a partir de los conocimientos previos de los módulos anteriores de rectificadores de media onda y rectificadores monofásicos. Conocer las formas de onda de tensión y corriente, tanto a nivel de la carga, es decir, a nivel de corriente continua, como a nivel del sistema de potencia, es decir, como es su impacto armónico sobre el sistema de alimentación. Por último, analizaremos el sistema de manejo de disparo de los tiristores, ...para un puente rectificador trifásico. Recordemos que un puente rectificador trifásico de dios ...es un caso particular del puente controlado... ...cuando al alfa de disparo corresponde... ...a cero en el caso de carga pasiva... ...o alfa mínimo en el caso de carga activa. El módulo está dividido en seis temas. El primero, estudiaremos los aspectos generales del puente... En el segundo veremos la forma de onda típica del puente rectificador trifásico. Luego analizaremos su operación en régimen, en régimen continuado. Veremos algunos ejemplos de aplicación como el rectificador de dios con carga RL. Hablaremos de la carga resistiva capacitiva que es el rectificador más común en el cual queremos bajo rizado de tensión. Y finalmente veremos algunas aplicaciones y el conocimiento de cómo se controla el disparo de este puente. Sin más preámbulo, los invito a ver cada uno de los temas que componen el módulo de rectificador trifásico. Gracias por su atención.